muy hermoso y más otra vez mucho más motivador para uh -huh. para seguir uh -huh. sí. no, muy hermoso hemos sí G Gabi sí. escribió y dijo que iba a conectarse pero después um, parece que no nos va a alcanzar mm. ah, okay. ah bueno no sé si Entonces, queremos. Pues quizás Evelyn nos, nos platica un poco sobre cómo va la situación con COVID ahí en Paraguay. Bueno, eh, en Paraguay estamos con las medidas de aislamiento desde el 11 de, mar, de marzo más o menos. Eh, iniciamos esas medidas con pocos casos por el temor que teníamos todos por, por el sistema de salud muy malo. Y, y entonces, bueno, se mantuvieron bajos los casos, ahora sí están aumentando y son principalmente de, de personas que vienen por repatriación, repatriación, vienen del Brasil. Entonces ahora estamos como con 700 más de 700 casos, todavía pocos muertos, no estoy recordando el número de, de muertos, ¿verdad? Eh, y, y el aislamiento ahora mismo es parcial, algunas empresas como bancos, supermercados y todo, eh, sí pueden hacer sus actividades, eh, pero la, la mayor parte de las cosas está parada. Nosotros en Huirá en, en Paraguay estamos todos trabajando todavía desde nuestras casas y los guardarreservas sí están en las reservas. Y, y realmente es un súper desafío ahora mismo porque como esta, estas medidas de aislamiento afectaron muchísimo a la economía, las presiones aumentaron muchísimo en las áreas protegidas. Eh, estamos en, en San Rafael, que es el área con la que yo trabajo, estamos con muchísimos más casos de extracción ilegal de madera, eh, también tenemos siempre presiones de, de invasión eh, y también los cultivos ilegales son una amenaza. Eh, yo estaba, estaba realmente muy preocupada, también justo lo, lo, se descompuso el vehículo allá que es la movilidad para, para los compañeros, pero bueno, estamos tratando de, de resolver las cosas, verdad la forma que se pueda, pero el, el, el aumento de amenazas es algo preocupante y se, da, se está dando en todas las áreas protegidas con las que trabajamos. Uh -huh. sí, uh, hemos escuchado eso de varios compañeros y particularmente cuando el, ni los guardaparques pueden trabajar obviamente es casi uh, como un, una invitación a una fiesta para las otras personas que quieren hacer actividades uh, ilegales. Hubo un masacre reciente en Congo y mataron 17 personas, incluyendo 12 guardaparques, Ay, de un solo. Entonces, los, los malhechores no descansan por COVID. Están más activos que nunca. Y, y en cuanto a Guira, ya, ya mencionó de que, hablando de las preguntas que hicimos, de que cómo se han adaptado ustedes y sus organizaciones. Entonces, estás trabajando desde la casa, pero los guardaparques siguen patrullando, las presiones han aumentado, ¿Cómo le ha ido a cuidar, digamos, económicamente algún impacto en sus donaciones, en sus fuentes de ingreso o no? Y La verdad que podríamos decir que sí. O sea, ya estábamos luego nosotros entrando en una fase. O sea, desde antes del COVID ya estábamos en una fase que se estaban acabando varios proyectos. Entonces, eh, ya estábamos necesitando fondos, ¿verdad? Y justo en el mes de marzo, que fue que empezó todo, nosotros estábamos a full escribiendo propuestas y buscando fondos. Presentamos todas esas propuestas y ahora estamos en la fase de incertidumbre si es que se van a, a, a aprobar y adjudicar o no. Por ejemplo, ya nos pasó con una, con, con una de, las, de las propuestas a las que aplicamos, que nos dijeron, ok, el proyecto fue exitoso, pero todavía no les podemos dar noticias sobre los fondos, ¿verdad? Entonces tenemos esa gran incertidumbre con respecto a los fondos, pero ahora está pasando algo muy interesante, yo creo que tiene que ver mucho con las ideas del curso de Colorado, porque estamos tratando de, y, y, y también con, con, con unos talleres de, de, de, de un proyecto que se llama, que, que es un Forest Landscape Accelerator, estamos haciendo como una transición a ver cómo podemos buscar otras fuentes de, de ingreso que no sean donaciones y estamos empezando a, a explorar eso. Y es una, una fase un poco de transición que, que tiene oportunidad. Ahora sí nos va a impactar el coronavirus con eso, o sea, supongo que se va a dilatar mucho más, pero estamos ya empezando a pensar en, en alternativas. ¿Y, y esas son cosas más empresariales que generarían ingresos? Estamos, sí, sí, sí, sí. Estamos pensando en, en cómo podemos generar ingresos para las áreas, por ejemplo, a través de, de la hierba mate, bajo sombra, a través de la producción de miel. También potenciar un poco más el turismo, que si bien ya se da en las reservas, eh, es, es todavía a pequeña, o sea, es a muy pequeña escala porque por los caminos de acceso y todo, pero sí estamos pensando también en cómo cómo generar ingresos a través de esas cosas que son la yerba mate, por ejemplo, es una especie nativa, la miel también aprovechar las, las o sea, hacer miel de, de meliponas, aprovechar las las especies nativas, entonces estamos pensando en eso también. Siempre Enfocándonos en que no sea algo que vaya a, a destruir el, el ecosistema o a, a tener un impacto negativo, ¿verdad? Pero ya estamos empezando a pensar de esa forma. Sí, porque ustedes son dueños de bastantes propiedades, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Uh -huh. eh, son más de 30,000 hectáreas en, en diferentes ecoregiones. Sí. Y, y como son propietarios privados pueden hacer actividades extractivos que son sustentables como eso de las abejas por ejemplo correcto así o la mate que sí. no están matando nada están aprovechando hojas o están aprovechando miel así mismo sí uh -huh. podemos hacer esas actividades también yeah, marcadas sí, sí bien. así mismo y, y la y uh, aparte de eso de ser como más empresariales y generar más ingresos y no solamente estar pidiendo plata de otros, um, ¿cómo, ¿cómo ve, aparte de curirá en, en, en general en, en Paraguay, uh, ¿cómo piensa que va a afectar uh, esta situación en las áreas protegidas? Wow, esa es una gran pregunta. Y... No sé, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora es que no, no hay mucho movimiento así general a nivel país. O sea, lo que yo veo, que no hay ningún movimiento a nivel general, de, a nivel país, de sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora con nuestras áreas por este aumento de amenazas? Eh, los fondos de a nivel nacional siempre se manejan de una forma que realmente es un poco complicada, entonces eh, Yo no veo, no veo, toda, todavía no vi ninguna reunión, ningún taller para abordar eso pero supongo que nos va a afectar de, de forma negativa a todos, verdad? Ustedes tuvieron cambio de gobierno no hace mucho, es correcto? Sí, así es. ¿Cu Cuándo fue que entraron las nuevas autoridades? Creo que fue en el 2017. 2018, sí. Ok, están como no, no. a mitad, mitad de periodo gubernamental entonces. Sí, sí, uh -huh. son cinco años. Sí. Y... Uh, uh, o sea, en, en Paraguay, ¿hay una organización que agrupa a todas las ONGs ambientales, como una red o foro o algo así? No, la verdad. Eh, están los comités de la UICN. Está el Comité de, de, de Manejo de Áreas Protegidas de la UICN, del que forman parte de las instituciones, pero algo así a nivel nacional, no, la verdad que no. Sí, yo recuerdo todos mis años en Costa Rica hay, una, hay, un, hay un, prácticamente una ONG de ONGs, es casi como un mini UICN a nivel nacional, Entonces, porque no todos son miembros de la UICN por los costos y todo. Y agrupa a docenas de ONGs, desde muy chiquitos que solamente trabajan en un municipio hasta más o menos grandes y nacionales, donde buscan hacer pronunciamientos y hacer presión política, pero en común y no aisladamente. Ah, interesante. Relación. Es muy no interesante. Es uh -huh. No, no hay nada así. Sería buenísimo crear algo así, porque de repente. Eh, las ONGs para ciertos temas trabajan siempre como de forma, de forma aislada, yo me doy cuenta, no sé, seguro a nadie le va a gustar que diga esto, pero veo para ciertos temas como esa separación a veces. Sí, sí, sí. La, en, en momentos como esto la unión es súper importante. Así es, así mismo es. Sí, bueno, un poco de nosotros no en este momento eh, no tenemos ninguna actividades a corto plazo allá, siempre esperando hacer más capacitación de guardaparques y líderes ambientales. Uh, Javier Sagra, que estoy tratando de recordar, ustedes conocieron a Javier de España, no, ¿verdad? No. Okay. no, no Ok. Uh, Javier es un español que en dos periodos pasó tiempo en CSU como predoctoral y luego con nosotros en nuestro centro como postdoctoral el año pasado por seis meses. Y él ahora, uh, el Smithsonian, esto es algo interesante, tiene un nuevo proyecto con Itaipú. Y va ah, sí. hacer monitoreo. Sí. Entonces, él sí. va a estar trabajando en ese proyecto y es un amigo de nuestro centro, entonces este ya después podemos tratar de ponerle en contacto con ti. Un buen elemento. Ay sí, qué bueno, espectacular, muchísimas gracias. Uh -huh. y, y creo que es más que todo que ellos han estado haciendo monitoreo de las especies en las áreas protegidas uh, que maneje itaipú pero quieren aumentar su su uh, su presencia y tratar de mejorar la efectividad de esas áreas yo sé que usted no tiene presencia física directa allá, pero creo que Itaipu tiene mucha plata pero de lo que aprendimos en los curso de liderazgo de los de los uh, directores de las áreas es que no trabajan con mucha eficiencia allá. o sea plata tienen a diferencia de otros grupos en paraguay pero no no significa que son súper efectivos en su gestión de sus áreas Así es, así es. Permiso, quería mencionar que me está escribiendo eh, Gabriela de México y me estaba preguntando la contraseña de la reunión. No hay se contraseña. estaba queriendo un link. No hay contraseña. No, ah, okay. se debe este, uh, entrar con el link, con el enlace y ya. No, no, no tuviste que poner una contraseña, ¿verdad? Yo no, no. Sí. Sí, Ellos solo tiene que usar ese URL que les mandamos y con eso pueden entrar. Ahí escribe, gracias Evelyn. De no nada. Y ustedes cómo andan por allá? Bueno, hay, hay más casos en nuestro municipio prácticamente que en todo Paraguay. Uh, y eso que somos uh, uno de los municipios con menor incidencia en Colorado. Colorado tiene 20 mil casos, mil muertes, y, pero nuestro condado como es gente muy, yo diría, muy educada y muy culta y que escucha a los científicos, porque hay muchos científicos, pues el pueblo universitario no, anda, no andamos tan mal. Ahí veo que ya Gaby está conectando. Entonces aquí estamos Ay, bueno. más o menos bien uh, comparado con otros estados de Estados Unidos, pero el impacto económico es brutal con um, desempleo uh, el más alto en 80 uh -huh. años. Y, uh -huh. uh, uh, y hay un gran sector de la sociedad de los más conservadores y los que apoyan a nuestro presidente que están tratando de abrir rapidito porque piensan que Uh, es más importante la parte económica que la parte de salud humana. Entonces, hay, hay una división política sobre la enfermedad. Es rarísimo. No debe ser. Pero uh, los que son más pro empresar empresarial y, y que la economía es lo más importante quieren abrir ya, mientras otras personas y los mismos asesores del gobierno uh, diciendo que tenemos que proceder con mayor cautela. En eso estamos con 1.4 millones de casos y 83 mil muertes, imagínense. En wow. uh -huh. Terrible, es terrible, la verdad, es muy, muy triste. Es ver las noticias sí. ah, okay. es... Eh, realmente a veces es desesperante. Uh -huh. Hola, eh, Gary. Hola. Bienvenidos. Gracias. Hemos venido hablando con Evelyn un poco sobre la situación en Paraguay. Nos, nos habló un poco de que están trabajando desde la casa, que la presión sobre las aves proteínas ha aumentado, pero que en general la enfermedad uh, uh, no ha tenido, o sea, la cantidad de casos es de pocos cientos. entonces En Estados Unidos estamos con 1.4 millones, o sea que nada de comparación. Pero sabemos que otros países como México, y, y mencionaría en particular Brasil, Perú y Ecuador han sido súper afectados. Uh, y con, con mucha gente afectada y mucha pérdida de vida humana. ¿Cómo andan ustedes allá? Pues eh, específicamente en Calakmul, eh, pues como es un lugar ya pues, de por sí aislado, este no hay tantos casos, ¿no? Eh, en el municipio hay cinco casos. Este, desde que inició la pandemia, eh, el área protegida para turistas pues está cerrada, este, eh, pues ahorita como la preocupación es la cuestión económica, nosotros sí estamos trabajando de desde casa, pero hay algunas actividades en campo que pues se consideran prioritarias y que continúan, una es los incendios forestales que sí hemos tenido, de hecho la semana pasada apenas hubo uno ahí en la frontera México-Guatemala. Este y pues en las funciones pues yo siento que no se han visto tan tan alteradas. Este, por ejemplo, yo trabajo con programas de subsidios y Calacmula es una zona de, de alta marginación. Entonces, pues la instrucción fue que no se suspendieran los subsidios, ¿no? Porque pues iba a generar solo más marginación. Entonces, pues se trabaja, pero con ciertas medidas, ¿no? Más bien solo ya no nos reunimos, ya no hacemos reuniones con la gente, pero sí continúan eh, varias labores. Digo, las que se pueden hacer desde casa, las hacemos pero todavía hay bastantes en el campo. Muy uh -huh. bien, muy bien. Y uh, aparte de eso, y, y, ¿y en cuanto a presiones sobre Olaria, han visto un aumento de actividades ilícitas o no? Eh, eh, pues en cuestión de madera, este, sí, porque pues se reduce también... Eh, la vigilancia, sin embargo, no ha aumentado tanto porque hay muchos, hay muchos, este pues o sea, hay varios retenes de, de policías y militares y también eh, ahorita aumentaron los retenes, pero para, para, ay, se me olvidó cómo les llaman, los sanitarios. Entonces, hay varios. Entonces, como que de alguna manera también están ayudando a que no o a que no sean tanto los ilícitos, ¿no? porque pues está el retén de, de saneamiento y eh, junto con el de policía o militar. Entonces, pues de alguna manera también como que ha beneficiado esa parte. Entonces, es interesante ahorita, eso, Gaby, de que realmente los retenes no son para fines de controlar el tráfico de flora y fauna. Pero uh, tienen ese impacto porque la gente, la, los, los malhechores e infractores huyen de cualquier cosa donde saben que va a haber una gran presencia de ley. So, eso significa que puede haber quizás más cacería furtiva o aprovechamiento en pequeña escala, pero que nadie se está arriesgando a estar transportando estas cosas por las carreteras. ¿no? Exacto. A gran escala no, no está ocurriendo. Uh -huh. Qué bien. Y entonces, ¿tienen ustedes de parte de CONAMP en, en Ciudad de México, hay una instrucción nacional que las áreas protegidas están cerrados? Sí, sí, este, um, sí, bueno, hubo al inicio como que dijeron que cada lugar del país era diferente y que cada área protegida iba a decidir su situación. Sin embargo, ya a partir de abril, de finales de abril, ya se dio la instrucción de que eh, se iban a cerrar las áreas protegidas. Entonces, por esa parte sí siento que ha disminuido y por el contrario, eh, pues al, algunos ecosistemas se han beneficiado. Qué interesante. Aquí, y bienvenido, Paulinho. Bienvenidos. Se, se, nota, se nota que Paulinho no ha ido al barbero en algunas semanas. Sí, está, Se está, ve un raquero. Está más guapo. Mira con ese cabello largo. Qué bueno. <risa> bueno veros, amigos. Sí, sí. Uh, Paulinho, habíamos comenzado uh, primero con, uh, con Evelyn de Paraguay y ahora con uh, Gaby de, de, de México hablando un poco okay. de las, las preguntas de reflexión y en, en general cómo, cómo van a ellos. Entonces estamos terminando ahora con con Gaby y, y, y la pregunta, la tercera pregunta, Gaby, uh, en cuanto a los cambios causados por COVID uh, y la recesión económica. ¿Usted piensa que uh, va a haber impactos muy fuertes en CONAMP y en, y en Calakmul? ¿O piensa que una vez que, que las cuestiones sanitarias se mejoren, que todo va a volver a la normalidad rápidamente? No, este, yo creo que ahí va a ser lo, lo difícil, ¿no? El impacto económico. De hecho, ya a los puestos de, de directivos ya les este, fue como una orden nacional ahí, que se les recorta el salario y también ya en Conam han tenido reuniones para reducir costos. Por ejemplo, las oficinas que se rentan eh, tienen que buscar otro lugar donde ya no se deba de pagar renta porque pues está buscando la manera de, para evitar solicitar préstamos, este, el gobierno de México está reduciendo más de lo que ya nos habían reducido, este, los, pues está haciendo recortes, entonces ya en conam pues sí, ya están viendo de dónde empezar a, a echar tijera con, con respecto al dinero. Entonces, digo, ahorita esto es lo primero que se ha denunciado y, y y sí, pues quién sabe qué nos espere después con la cuestión económica. Entonces, sí. reducir uh, en todo lo posible los gastos como alquileres, que los ejecutivos reciben recortes de salario y buscar reducir gastos en todo lo posible, ¿así es? Así es. Sí, ayer hablamos con Maritza, recordarán de Maritza del viaje a los Rewas, que trabaja en Nature Conservancy. Sí. Y ella dijo que todos los ejecutivos para, para reducir la necesidad de recortes, porque están viendo una reducción de 20 o 30% en los ingresos. verdad? La gente está donando menos también. Y obviamente, aunque usted sea una gran organización con un fondo patrimonial, la, la, con la caída del mercado de acciones, eso no va a generar como en el pasado. Entonces están hablando de reducción de hasta 30% del presupuesto y como en la mayoría de las instituciones públicas y privadas, buena parte de todo el presupuesto es uh, salarios y beneficios, de que para no tener que despedir tanta gente, los ejecutivos van a también recibir un recorte. Sí, pues es lo mismo que, que yo creo que está pasando en CONAM. Eh, porque casi siempre lo que procuran es evitar que se recorte personal, ¿no? Entonces, para evitar que se recorte personal, pues están viendo de dónde más recortan. La cuestión es, digo, esto es al inicio, ¿qué va a pasar más adelante si está como esa incertidumbre? Ajá. Y las personas que no tienen puesto en propiedad, ¿hay posibilidad que van a haber despidos también? Hasta ahorita no han mencionado nada de despidos. Ok. Sí, porque tengo razón, ¿verdad? De que parte de ustedes tienen uh, puestos en propiedad con protección de servicio civil y que ese porcentaje aumentó en los últimos años, pero todavía hay compañeros que no tienen esa protección legal, ¿correcto? Así es. Uh -huh. Qué bien. Y Paulinho. Perdimos a Paulinho, ahí está. Y, y puede ver las tres preguntas en la pantalla, Paulinho. Sí, sí, sí, puedo mirar acá. Okay. Quiere quiere responder a ellos uh, comenzando con ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Aparte de lo del barbero. <ríe> ¿Cómo, está la, ¿Cómo está su señora? Tu señora que también es amiga, y ex alumna nuestra. Sí, estamos todos bien. La en la verdad soy voy a volver a cortar mis pelos cuando el COVID es salir de de nuestra atmósfera ahora. Uh -huh. Usted, yeah. usted, uh, uh, Ryan, Ryan, quite su sombrero y muestra tu pelo a los a los participantes. Pero lo que no tiene, Ryan. Más no bien tengo. Ryan, es si la colita. <risa> Entonces, no, Perdón. No, que la situación está, creo que acá en Brasil tan compleja como en Estados Unidos casi, eh, en los otros países de Latinoamérica también. Estamos en el sur de Brasil con muchas cosas cerradas, los, haciendo los trabajos de nuestras organizaciones desde nuestras casas y con todas las limitaciones que eso ofrece. En la verdad, creo que estamos algo como 30, 40% de, de actividades eh, eh, eh, siendo ejecutadas, y mucho se habla en Brasil por las direcciones de nuestro muy, muy amable líder, Bolsonaro, y hay una expectativa de volver a los puestos y las funciones en las oficinas, pero en la verdad las informaciones están así muy, muy complejas acá. Entonces, podremos volver a cualquier día, a cualquier tiempo, pero no se sabe. La verdad es que no se sabe nada acá. Sí, para, para todos, en nuestro caso, la universidad, uh, uh, desde lo que llamamos el Spring Break, que es como una... Una semana libre a mediados del semestre, uh, en lo cual estamos terminando ahora uh, de, de primavera, uh, volvió totalmente en línea. Uh, ya tomaron la decisión que todos los cursos de verano, de, de junio, julio, agosto, también van a estar en línea. Y lo que todas las universidades del país están ahora es pensando cómo vamos a abrir en el otoño nuestras clases. Uh, de otoño comienza a fin de agosto realmente y uh, han hecho estudios con ingenieros de que si practic si practicamos distanciamiento social habría solo hay capacidad viendo la cantidad de, de, de, de salas y de sillas y mantener a la gente con dos metros de distancia entre ellos para 40 por ciento de la cantidad normal de clases entonces, están hablando de comenzar antes en la mañana, de terminar las 10 de la noche y de tener clases el sábado. Y también de que como muchos profesores son viejitos como yo, de que todos los instructores de más de 60 años tienen la opción, o si tienen condiciones previas, de hacer todo en línea. Y uh, también están pensando, si, si van a hacer esto, ¿cuáles clases es importante hacer presenciales y cuáles no? Y creo que van a concentrarse haciendo los presenciales para los, los que recién están entrando en la U. Porque el temor es de que todo eso de la camaradería de una universidad se va a perder. Todo eso de irse de la casa, lejos, a otro estado, a vivir, uh, que, que se puede perder todo ese feeling, todo ese sentimiento de, de unión universitaria. Todo eso más o menos es como la U lo está viendo y yo creo que no van a tomar la decisión todavía por algún rato pero ya las mismas medidas que mencionó Gaby uh, de recorte de gastos innecesarios reducción de viajes conferencias gastos de la biblioteca todo lo que pueden hacer para reducir uh, gastos pueden porque estamos viendo probablemente a nivel del nuestro estado de colorado va a tener un déficit de 3 mil millones de dólares y uh, vamos a ver reducción del apoyo del Estado. e Imagínense otra cosa, la universidad gana mucho dinero de esos comedores estudiantiles donde ustedes fueron y de las viviendas de los estudiantes, porque miles de ellos viven en, en apartamentos que son de la U. Y ya la universidad, cuando mandó a los alumnos a casa, de un solo tuvo que entregar 20 millones de dólares a los alumnos por los contratos de comida. Y por los alquileres que habían sido prepagados, tenía que devolver esa plata ya a ellos. Entonces, imagínense el, el, el, el impacto en la U. Entonces, va a ser muy interesante verlo. N nuestro centro, vamos a sobrevivir. Tenemos uh, uh, apoyo de nuestros donantes como servicio forestal, aunque no vamos a dar los cursos, vamos a seguir adelante y podemos aguantar un año, ¿verdad, Ryan? Ya, ya, ya, si nos dicen que no podemos hacer los cursos en 2021. En forma presencial y tenemos que vivir en un, un mundo totalmente en línea, uh, uh, el futuro del centro se ve, se ve más uh, tenue, más, uh, más problemático. Sí, es verdad. Voy a abrir finalmente mi restaurante si se cierra sipam CIPAM en un año. No, no, sí, tenemos, como Jim dice, tenemos este apoyo muy importante de varios donantes, principalmente el servicio forestal, el servicio de parques, que nos va a permitir sobrevivir quizás un año, pero si, si, si no podemos volver a hacer actividades presenciales en un año, este, el futuro de SIPAM tendría que cambiarse totalmente a otros tipos de, de enseñanza virtuales. Ya estamos, pues... Eh, viendo adaptaciones con diferentes organizaciones, viendo la posibilidad de, de dar más cursos virtuales a organizaciones y ONGs eh, aquí en Estados Unidos. Eh, quizás eh, cambiamos un poco el foco a internacional, a nacional. Eh, Todas es, estas diferentes ideas estamos intentando ver diferentes caminos para ver cómo vamos a ir adaptando si es que, si es que va a ser necesario a largo plazo. Sí, una de esas es que a uh, uh, solicitud de nuestro jefe de departamento, uh, ya, ya tenemos uh, maestrías en línea en nuestro departamento en chino con una universidad en China y ya tenemos para estudiantes de Estados Unidos también. Estamos diseñando una maestría en gestión de áreas protegidas uh, basado en primera versión sería en chino. Pero también vamos a usar el mismo formato y entonces este, hay posibilidad de que dentro de año, año y medio, podremos lanzar en inglés y posiblemente en español, a lo mejor con una universidad socio de América Latina, una maestría en áreas protegidas en línea. Y también ya estamos trabajando con universidades, por ejemplo, estamos hablando con uno de Ecuador, de ayudarles a hacer certificados cortos sobre áreas protegidas y turismo sustentable en línea. Uh, en en, en totalmente, totalmente virtuales. Así es que vamos a tener que adaptar como todos a, a la diferencia y la situación. Uh, Paulinho, uh, aparte de, de la crisis actual en, en, y bueno, tanto nacional, Brasil es de lo yo creo que quedan entre los cinco países más afectados del mundo ahora. Y, y todo eso que al inicio dijeron que no, no, los países tropicales no van a ser afectados. Esto va a ser como lo, los otros gripes y refríos que más afectan. A países uh, fríos y en el invierno a uh, Manaus es un desastre absoluto, verdad? Total, totalmente eh, casi una, una uh, creo que 15 por ciento de, de todos los muertos de COVID en Brasil son allá en la estructura de, de Amazonía brasileña. Ustedes todos conocen, es muy precaria entonces. La situación social allá es, es muy, muy grave. Y, y, y lo curioso, Perú, aunque todo el mundo está diciendo que lo atacaron bien, no tiene la situación como Estados Unidos o Brasil con líderes que no están liderando, uh, pero Perú, aunque ha realmente hecho lo necesario con un gobierno, creo que algo visionario, aún así está muy afectado. Y otro país, y, y el papá de una colega mía, una, una funcionaria de CI murió, es en Guayaquil, en Ecuador. Entonces, todo esto de que no afecta a zonas tropicales, obviamente, Guayaquil y Manaus son ciudades donde nunca hace frío y, y la cantidad de muertos, están hablando de muertos acumulándose en la calle ¿verdad? por falta de poder atenderlos. Entonces, eh, es muy triste ver que, a diferencia de otros gripes, Uh, que este realmente sí está impactando el, el trópico y, y algunos de los países de ustedes. Y, y, y ya nos llegó la noticia, Paulinho, de que toda una reestructuración de tu institución uh, con fuerte liderazgo de militares. Uh, ¿Qué nos puede hablar de eso y, y cómo se ve, cómo esto va a afectar a Isimibio a, a, en el futuro? Sí, verdad. Eh, nosotros tenemos en nuestra estructura, en nuestra oficina central, un presidente y cuatro directores. Y todos son militares desde año pasado. Y hay una, una, un proceso ahora de un gran cambio de puestos de las áreas protegidas, de que los jefes de coordinadores están siendo cambiados también por militares locales. Y para nosotros, así eh, lo, el, el problema en la verdad no es que son militares o no son militares. Sí, hay, hay por supuesto muchos militares que tienen una actuación histórica muy cercana de las cuestiones ambientales de conservación. Eh, por supuesto, muchos de ellos están haciendo o, o, o empezando a hacer un trabajo aceptable o hasta un trabajo bueno. Pero muchos de ellos eh, no se saben la verdad, hablando con sinceridad, eh, la gran parte no tienen eh, ni historia con, con la temática ambiental y no sabemos al cierto cuál es su misión cuando aceptaron estas posiciones ¿sí? entonces eh, es una discusión así política muy frágil en Brasil ahora una cuestión muy sensible porque eh, hay algunas áreas protegidas muy importantes que están Todavía sin la posición de jefes, que se han cambiado en pocos meses. Y es una, en la verdad, es una problemática del, del gobierno actual. Que no tienen una propuesta sin, los presupuestos están más pequeños, la, la visión para áreas protegidas tiene uno solo, uno solo objetivo, que es hacer concesiones, pero las concesiones en parques nacionales todavía se pueden hacer en 15 o 20 parques nacionales, que son los que tienen más, visit más turismo, ¿sí? Y para todos los otros no hay una, una idea clara del gobierno. Por eso yo cambié, fue una de las razones que yo ahora estoy en un una área protegida, yo volví a campo, ¿sí? Salí de Brasilia hace seis meses, volví al sur de Brasil. Ryan, Jim, Erin, ya lo sabían. Y ahora las áreas protegidas, acá también donde yo estoy, están cambiando para jefes militares también. Es un proceso que nosotros no sabemos al cierto hasta dónde va. En la verdad, Jim, yo tengo pocas informaciones así objetivas acerca de eso para compartir. Sí. Pero gracias, y entendemos que son, son puntos un poco delicados también. Uh, pero uh, muchos de estos cambios estaban ya antes de uh, COVID. Uh, ahora en un mundo post-COVID, ¿cómo ve la presión sobre las áreas protegidas en Brasil? ¿Piensa que va a haber más? ¿Piensa que va a haber más desempleo? O sea, que, que como, aparte de la cuestión del gobierno actual, y de esos cambios a la militarización de tu institución, ¿cómo ve el panorama en general de las áreas protegidas en un mundo post-COVID? Eh, yo estuve participando de algunas charlas en esa semana mismo acerca de eso, de cómo nosotros vamos a nos preparar en la gestión de áreas protegidas, que por supuesto eh, se piensa que habrá después del COVID una, una busca. Más importante de las personas buscando naturaleza, buscando uh, alternativas de, de, para volver a vivir un poco mejor después de quedarse en sus casas por meses. ¿sí? Entonces, es una discusión que la Administración Central de ICMBio también está haciendo. Entonces, eh, en la era post-COVID hay una perspectiva de actividades recreativas en contacto con naturaleza, ¿sí? Tan grandes como, como en la era pre-Covid, ¿sí? y están haciendo una, una serie, una secuencia de, de inversiones en comunicación, en apertura de, de, de eh, provimiento de más oportunidades recreativas en, en las áreas protegidas. Pero por otro lado, eh, en la última semana y ahora, están haciendo también un gran cambio de, de modelo de gestión hay una perspectiva de reducción de, del número de jefes de áreas protegidas de Brasil. Entonces, la tendencia es que una persona, un puesto, sea responsable por un conjunto de, de áreas protegidas cercanas o no tan cercanas. Es un modelo así que nos preocupa mucho porque la capacidad de respuesta al que debemos hacer en la gestión de áreas protegidas, de actividades, de manejo, proyectos, uh, estructura mismo, está muy reducida en Brasil y no hay una perspectiva de de verdad, así, de, de nuevas contrataciones de trabajadores. Entonces están reduciendo puestos, y no hay una perspectiva de, de tenerlos una vez más. Solo en las unidades, en las áreas protegidas. Que, donde hay una perspectiva de contratos de concesión de servicios, que es una otra situación muy compleja acá en Brasil, porque nosotros tenemos hoy solo cinco áreas protegidas con contratos de, de concesión de servicios. Y de ellas, hay dos de ellas, dos parques nacionales, que la situación económica de los... Eh, privados, concesionarios, están muy malas. Es muy posible que los contratos sean eh, acabados. Entonces, eh, por un lado el gobierno fala de que la respuesta es captar más presupuestos privados y concesionarios. Por otro lado, el mercado dice que la situación de la salud económica eh, no, no torna posible esa respuesta privada. Entonces, no hay una perspectiva de respuesta del gobierno. ¿Cuáles son las dos áreas que andan mal, Paulinho? Eh, parque Nacional de Serra Cer de los Órganos, Serra de los Órganos, Río de Enero, uh -huh. que es una, una, un parque con un contrato más antiguo, un poco, en el estado de Bahía, Parque Nacional de Pau Brasil, uh -huh. okay. que es, por otro lado, una concesión nueva, nueva Sí. Y una, un contrato nuevo en una, una área protegida que abrió para el turismo muy cerca de la crisis del COVID. Uh -huh. Entonces no tuve tiempo para para empezar los trabajos de implementación. Yeah. ¿Quién ganó ese en Pau Brasil? ¿Quién, ¿Quién es el concesionario? El concesionario es lo mismo, uh, Hope, es lo mismo de Serra dos Órgãos. Ok. ¿Eso es lo eso es mismo donde está como socio, este, el colega de IP? Uh, no, la verdad, el colega de IP es socio de la concesión de Chapada dos Viaderos. Okay, perfecto. En perfecto. Goiás, en centro de Brasil. Perfecto. perfecto. Qué bien. Si sí, yo fui a Pau Brasil cuando estaba totalmente cerrado al público, y sí. se veía que tenía potencial porque tiene unas playas lindísimas cercanos y Llega mucho turismo nacional y, y eso eh, quería comentarle que Ryan uh, y y yo hemos participado y Adri también en algunos webinarios últimamente aquí, uh, de gente del servicio de parques de Estados Unidos, servicio forestal, grupos de turismo sobre el mundo del turismo post-COVID. Y justamente mañana yo voy a participar con un colega canadiense en otro webinario y uh, lo que hemos lo que hemos estado viendo es que piensan que la gente al inicio algunos sectores por ejemplo los brasileños en particular que antes las niñas para 15 años iban de crucero a florida y luego a disney que eh, ese sector de cruceros y cualquier área protegida que depende de cruceros y gabi uh, esto sería por ejemplo para sus colegas de cozumel uh, que dependen mucho de esa clase de turismo que eso va a costar mucho que la gente quiere volver a meterse en un barco con 5 mil personas que es casi como un cementerio andando ¿verdad? entonces es, ese sector va a tener problemas las grandes aglomeraciones como los disney los grandes conciertos sí pero aquí uh, por ejemplo en colorado los parques locales y estatales no cerraron lo que cerraron fueron las áreas de acampar y los centros de visitantes y los baños pusieron baños portátiles pero Uh, entonces uno podría recrear. Yo, yo anoche antes del atardecer fui a una área estatal de casi pesca cerca de mi casa a pescar. Y había nueve autos y todo el mundo con su distanciamiento social y, y, uh, uh, y, y colaborando. Uh, pero el problema ha sido playas y cuando hay senderos unidireccionales donde hay un mirador o algo al final esos están presentando muchos uh, problemas por, en Estados Unidos ya comenzaron a volver a abrir los parques ya Smokies que es lo más visitado abrió la semana pasada y tuvieron muchos problemas de flujo Yellowstone ya está abriendo Rocky Mountain vuelve a abrir en dos semanas Entonces pensamos que va a haber mucha presión de controlar capacidad de carga de uh, por ejemplo en los estacionamientos dejar espacio entre carros Uh, y tomar toda una serie de medidas como senderos unidireccionales para tratar de reducir el riesgo pero lo que estamos viendo aquí es que la demanda para recreación sana al aire libre está aumentando pero el tamaño del grupo más pequeño y más disperso y más cerca a casa uh -huh. o sea la gente haciendo vacaciones en su propio municipio su propio estado no viajando tanto como antes y alejándose de cruceros y por un tiempo de aviones y de grandes aglomeraciones, Pero pueden presentar oportunidades para las áreas protegidas que presenten oportunidades de recreación que, uh, con esas características. Sí, en el caso de Brasil, Paulinho, ese es el momento que hemos estado esperando. Si queremos captar a los brasileros para que visiten sus propias áreas protegidas, ¿qué mejor momento hay cuando Disney está cerrado? O sea, los brasileños ya no pueden ir a Orlando, entonces ya podemos reorientarlos para los parques nacionales, una vez que estén abiertos, claro que por supuesto. Sí. Y... Pero sí es interesante eso lo que platica Jim, porque hemos estado en comunicación eh, con muchos colegas en todo el mundo y en la vasta mayoría eh, las áreas protegidas a todos niveles, locales, municipales, estatales, federales, están cerradas. Y se está empezando a ver este, pues, situaciones de, de, de problemas de salud mental y todo esto por no poder salir al aire libre tomar su vitamina D del sol y esos tipos de cosas y hemos, eh, hemos visto aquí por ejemplo en una comparación muy similar Estados Unidos Canadá que, que tienen pues algunas similaridades este, en cuanto a, po a población eh, en Canadá totalmente cerrado las áreas protegidas y aquí principalmente abierto. Y, y se está notando mucho el, eh, cómo nos está, a pesar de la gran situación del COVID que estamos enfrentando aquí, pues es, esa habilidad de salir todos los días a los parques, a los senderos, a escalar con mi hijo, a, a lo que sea, a pasear con, el, con los cachorros, con los perros, este, claro, siempre mantiendo las distancias, usando máscara y todo, eh, nos está ayudando un poco con la salud mental. Eh. Pero pues yo creo que como pasó en los Smokies, Jim, es algo que se está viendo que podría pasar aquí. Eh, se va a abrir en dos semanas, el 27, creo que el Rocky Mountain, el parque Nacional Rocky Mountain, sí. y acaban de anunciar que no vas a poder llegar nomás ahí a la entrada. Vas a tener que registrarse anteriormente su carro, la placa, y ellos te van a decir la, la fecha y la hora cuando puedes entrar con su carro. Y solo van a dar el número de permisos de entrada que es equivalente a un 40% y 50% a, a lo que normalmente hubiera visitado el área protegida. O sea, tienes día y fecha de entrada, también disminución del número de personas, va a haber más control en los diferentes senderos. Eh, y y estos tipos de cosas creo que vamos a, vamos a empezar a ver cómo funcionan, qué funciona, qué no funciona, para que no ocurra lo que, lo que está ocurriendo en las playas, en Smoky Mountains, cuando lo abrieron, llegaron dos, eh, miles y miles de personas ahí, uno encima del otro, y no hubo cómo hacer el control ¿no? de las personas. Entonces, eso sí va a ser un reto grande para áreas protegidas. En general. Unos colegas de nosotros, ex CSU, ex de nuestra universidad, de la Universidad de Pensilvania, ellos hicieron <coughs> un estudio nacional y se dieron cuenta de que la gente está más anuente que antes a aceptar controles de capacidad. Entonces eso va a ser un cambio, por lo menos por algún tiempo, que la gente, mientras la memoria de, de este COVID está en la, en, en la mente, uh, de que la gente parece estar más anuente a aceptar que tiene que haber controles de capacidad, o sea, reservaciones, números máximos, senderos unidireccionales, de lo que existía antes cuando mucha gente estaba a, a eso. Uh, veo que se ha unido nuestro estimado colega Álvaro de Chile, ¿es cierto? ¿Me escucha? Eh, sí, escucho, estoy escuchando. Qué bien, Bienvenido. Bienvenido. Hola, hola, qué bueno. Sí, sabíamos que tenía miedo de que no iba a tener uh, anchura de bando para poder participar. Qué bien que nos puede acompañar. Así con, uh, con Evelyn, con Gabi, con Paliño. Uh, Álvaro, ¿puedes ver las, las preguntas en la pantalla? Eh, correcto. Ok. ¿Puede uh, rápidamente sí, las estoy... uh, responder a ellos igual que lo han hecho los otros colegas? Eh, sí, bueno, eh, nosotros estamos pasando por un, una situación bien compleja en nuestro país con el COVID-19. Estamos en las semanas donde se ha alcanzado el pico máximo de contagios. Entonces, eh, por una parte tenemos el Ministerio de Salud que, que nos está indicando que nos mantengamos en nuestras casas y que la gente evite desplazarse eh, a otros sitios. Sin embargo, eh, nuestras Nuestros jefes, nuestros líderes están con la idea de una apertura gradual de las áreas protegidas para eh, favorecer eh, la salud mental de las personas que llevan ya varias semanas en confinamiento. Eso, no sé si responde un poco a la primera pregunta. Okay. Eh, respecto de las nuevas oportunidades e eh, ideas creativas, bueno, estamos viendo cómo implementar una forma de visitación segura de nuestras áreas protegidas eh, aquí en esta región tenemos eh, al menos dos o tres áreas que son muy demandadas. Uno es el Parque Nacional Conguillío y la Reserva Nacional Malalcahueyo, que la tenemos acá cerquita, que tiene un, un centro de esquí eh, muy eh, bueno para la práctica de, de, de actividades de montaña, de invierno, y que por cierto es muy demandado y hay una preocupación tremenda porque seguramente si se abre ese centro de esquí eh, va a llegar mucha gente. Entonces eh, Creo que no están dadas las condiciones y los protocolos no están muy claros respecto de cómo va a operar ese centro de aquí. Eh, y bueno, con un poco la tercera pregunta, eh, eh, ciertamente hemos visto eh, cambios importantes, ¿cierto? Eh, en, la, en, la agenda, eh, en la agenda de trabajo de la organización en la que yo pertenezco, que es la CONAF, eh, nos afectó muy fuertemente eh, eh, esta crisis y bueno, dicho sea de paso, nosotros seguimos cerrados todavía. Eh, está en conversación en la posibilidad de la apertura de las áreas protegidas, pero eh, todavía no está definido el cómo y el cuándo se va a poder abrir al público nuevamente. Ok. Pues eh, eh, uh, ustedes realmente han tenido dos crisis, uno detrás de otro. Una, una crisis política y prácticamente de insurrección de desobediencia civil, seguido muy de cerca por eh, este otro ya crisis más de salud. ¿Cómo, ¿Cómo han combinado los impactos de esos dos? La verdad es que es un tema súper complejo. De hecho, la crisis social todavía está eh, muy viva, eh, sobre todo en esta región donde hay un una demanda de los pueblos originarios muy fuerte. De hecho, el día de ayer nomás se tomaron la Ruta 5. La Ruta 5 Sur es la principal eh, arteria que conecta Chile desde norte a sur. Eh, ayer fue bloqueada la ruta en varios puntos acá cerca nuestro, eh, con eh, atentados de la quema de vehículos, camiones, buses y, y personas encapuchadas con armamento de grueso calibre. Así es que es un tema que todavía nos sigue afectando. Eh, se vio afectado en, en la temporada estival el, el número de visitantes que nos, nos llegaba a nosotros, bajó considerablemente en un periodo donde eh, se acentuó esta crisis y hoy día vemos con preocupación nosotros cómo nos puede llegar a afectar también porque ya hemos eh, visto eh, determinados grupos de, de mapuches que han estado cerca de nuestra área tratando de, de, de eh, eh, seguir con esta lucha de la ocupación territorial. Así es que es un tema no menor y seguramente lo va, va a estar presente en la agenda por largo tiempo, más acá en Chile. Yeah. Una de las cosas que Gabi mencionó que ellos tienen en México es este programa que ellos llaman de subsidios. Y inclusive aquí en Estados Unidos están hablando, hay varias iniciativas de que si bien es cierto que muchas organizaciones como ONGs ambientales van a tener que recortar personal. Uh, particularmente si dependen de turismo y ya no llegan turistas uh, y muchas pequeñas compañías de turismo también pero por el otro lado la, la crisis normalmente cuando hay estos crisis se creen nuevos puestos de empleo temporal por parte de los gobiernos para uh, compensar por el alto desempleo que en Estados Unidos ya estamos en lo peor en 80 años con la cuarta parte de la gente sin empleo entonces están creando Incentivos a las compañías a que no despiden gente y también a las ONGs donde el gobierno les dará un subsidio y si lo usan para pagar sueldos uh, no es reembolsable. Y por otro lado la creación de cuerpos de conservación o estos diferentes pro programas de empleo rural temporal. Gaby, ¿cómo funciona eso en México y alguien más tiene experiencia con eso de, de más bien ver la crisis como una oportunidad de crear programas de empleo y y subsidio aunque a alguna gente no le guste esa palabra pero de, de apoyo a las comunidades afectadas. Gaby podría comentarnos pues, un poco cómo funciona ella? Sí claro de hecho generalmente este digo lo yo creo que se va a mover para el siguiente año pero este pues cada año el, el gobierno asigna cierta cantidad para programas este de subsidio en las zonas que tienen mayor eh, marginación. Entonces, este y bueno, dentro de esos presupuestos también se prevén ciertas emergencias. Por ejemplo, como es el tema de incendios, huracanes. Entonces, cada vez que, como que más bien funcionamos a partir de esos fondos de emergencia, que el gobierno pues cada año de, determina cierta cantidad para ese fondo de emergencia. Entonces, cuando ya llega alguna, este... Contingencia a incendios, huracán, sequía. Este, hay como una serie de lineamientos que te marcan a partir de cuándo ya puedes empezar a activar estos, este, este recurso y cuando ya lo solicitas y lo empiezas a entregar a las comunidades. Entonces sí funciona más como por, como por emergencias, como un recurso que hay a nivel nacional y de esa cantidad le asignan cierto recurso a CONAM, y entonces, este, pues CONAM lo activa cuando considera que es pertinente, cuando cumple todas esas reglas. Ya. Yeah. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más tiene experiencia con programas similares de, de apoyar las comunidades y crear empleo temporal, o eso es un caso único? Uh, no sé si tengo abierto el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Eh, la, la CONAF estableció una estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales hace un tiempo y postuló a recursos frescos desde el gobierno, el gobierno suizo y ahora el gobierno noruego está colocando mucha plata en, en ese programa y es un programa eh, que obedece eh, a la línea de acción de mitigar el cambio climático. Por esa vía están bajando recursos a ciertas comunidades que se han visto afectadas, sobre todo en, Tema de incendios forestales, que es muy eh, un, un tema muy eh, de moda en, en los veranos nuestros acá, y, y por esa vía eh, han bajado recursos frescos para ciertas comunidades acá en, en, en la zona vecina donde yo trabajo. En el parque en el que yo trabajo y un área vecina eh, estamos trabajando, sin embargo, aquí comunidades cercas no tenemos, entonces el, el programa más bien está generando asistencia técnica en. En, en el área en sí, digamos. Estamos haciendo restauración con, con especies nativas en, en zonas que fueron eh, degradadas por incendios forestales. Qué bien. Pues de lo visto, todos están haciendo lo posible en el plano personal e institucional de sobrevivir a esta crisis, de ser innovador, de, de sobrevenir a esta crisis y convivir con esta nueva realidad. no. Uh, yo creo que todos, inclusive nosotros personalmente y a nivel de nuestro centro y universidad, también buscando cómo crear resiliencia y uh, cómo rebotar de esta, de esta crisis. Y uh, creo que es muy importante la solidaridad y también el seguir en comunicación. Les, les instamos a seguir Conectándose por, por Facebook con nosotros y en sus grupos WhatsApp uh, para aprovechar de la, uh, de la oportunidad de colaborar, aunque sea en forma virtual. Pero, Paulinho, uh, quería uh, que nos hablara sobre la colaboración que hiciste con Oliver en México como un ejemplo de cómo nuestros egresados siguen colaborando post-curso. ¿Estás ahí, Paulinho? Sí, sí, estoy acá. Eh, antes de la pregunta, Jim, acá también, solo para responder la otra cuestión, en Brasil empezamos una, un proceso de contratación de temporales también, que son algunas eh, miles de oportunidades que se empiezan ahora, la gran parte de ellas también con la relación de, con lo, los incendios forestales acá, el combate, son... Llamamos Brigada, Firefighters. No uh, sé cómo se llama en español, la verdad. Eh, bomberos, creo. Brigada. ¿Bomberos o... brigada. Sí, brigada. Y, pero este año empezó a, también a contratar brigadas para hacer otros trabajos temporales. Acá en mi área protegida, por, ejem por ejemplo, hay personas que van a trabajar específicamente con la construcción de senderos. Y, y Paulinho, eso fue un cambio legal, ¿verdad? Para hacer eso tuvieron que cambiar el, una ley sobre esos puestos temporales que antes fue muy específico solo para bomberos forestales, ¿correcto? Perfecto. Hoy los puestos temporales de nuestra organización se pueden ayudar otras temáticas como uh, uh, la área de turismo, senderismo también, pero no solo, también manejo control de, de árboles exóticas eh, otras otras posibilidades muy bien e, y la y cuestión sobre Oliver y la colaboración que existe ahí en el norte de México ah sí fue una gran oportunidad la verdad en último año yo yo estuve casi diez días allá en México con Oliver en cumbres de Monterrey donde nosotros hicimos algunas eh, pláticas con la comunidad, alguno, algunas temáticas compartidas de nosotros con senderismo, los proyectos de Brasil de senderos de largo recorrido, nosotros eh, platicamos allá en México y algunos proyectos eh, hermanos empezaron a desarrollarse allá, fue una experiencia así muy, muy intensa, muy importante para mí y fruto de, de, de, del, del curso de Colorado, sí, creo que fue el más, más cerca que yo y Oliver estuvimos de un trabajo en red, de verdad, entonces, sí, creo que son oportunidades que son necesarias, estaba en nuestros planes de liderazgo también hacerlas, entonces, eh, fue interesante porque son, son ideas que, que empezaron en las montañas de Colorado. Qué bien. Eso siempre nos alegra y que cuando ustedes mismos poscurso busquen la forma de seguir colaborando, sea en forma virtual o sea como en este caso realmente trabajando en conjunto. Les, les felicito por esa, por esa iniciativa. ¿Alguien más tenía algún comentario en general que hacer sobre las, las tres preguntas o sobre lo que han eh, dicho los otros colegas o preguntas para ellos? Si no, Ryan, algunas palabras de sabiduría y de, y de, de cierre. Pues de sabiduría, no sé, porque no, no estoy, me siento muy, muy, muy sabio ahora con, con tanto incertidumbre, pero este, pues yo creo que lo que sí estamos aprendiendo en este periodo es que pues... Eh, lo importante de, de, de, de, muy parecido al plan de liderazgo de empezar con uno mismo, es asegurar que uno esté bien, después asegurar que la familia esté bien, porque todos ahora tenemos muchas a, a tareas adicionales a, a los que tenemos familias a, que están estudiando desde la casa, también pasando por momentos difíciles, pues niños pequeños que pues toda su vida, todo su mundo, eh, se trata de estar con amigos y ahora no pueden estar con amigos. Y entonces, toda esa situación de la familia también es importante. Y de ahí, pues, eh, nuestros este, equipos de trabajo. Y ahí va ampliando ¿no? eh, el, el cuidado que estamos dando en todos los diferentes círculos. Eh, nosotros, de, como centro, también hemos visto la necesidad de tener mucho, mucha paciencia y flexibilidad con nosotros mismos y con todos los colegas, porque sabemos que eh, no, nuestra productividad no va a ser igual y está bien. A muchos pensamos que ya 10 semanas de cuarentena tenemos que empezar a hacer más y estamos en un momento que nadie esperaba, nadie imaginaba y quizás no lo vamos a volver a ver. Así que, que, que to todos tomamos la paciencia y la calma para poder este, pasar por este periodo. Eh, pensando como Jim dice en todos los aspectos de resiliencia eh, eh, que, que nos pueden a, ayudar eh, en nuestros diferentes eh, ámbitos y aprovechar el momento al mismo tiempo para para crecer no eh, eh, eso Jim habla de esto mucho pues yo pues eh, algo que hemos hecho en años recientes para como estamos ya cada vez más viejos aquí en nuestra casa, por lo menos este, este, tener un masaje de vez en cuando, pues es, ayuda a los músculos y asegurar que el cuerpo va a funcionar y como ya no podemos ir a ver una masajista, pues ya yo soy experto en, en, en dar masajes a todos los miembros de mi familia. Entonces, pues eh, eh, aprovechar los diferentes momentos de enseñanza para, para aprender nuevas cosas y, y, y yo en lo personal, yo he pasado más tiempo con, mi, con mis niños que nunca. Eh, ellos andan normalmente en tantas diferentes actividades y yo estoy aprovechando al máximo estar con ellos, aprender con ellos y, y, y pasar tiempo con ellos. Así que siempre hay, hay, un, hay un luz, hay un luz eh, que brilla dentro de la oscuridad y yo creo que para poder pasar este periodo vamos a seguir buscando estas luces brillantes eh, que nos pueden guiar hacia, hacia un futuro quizás diferente. Pero igual, excelente. Hay mucho que, mucho, muchas cosas increíbles que nos, nos espera todavía eh, para frente. Y, y Paulinho, no, no olvidas que siempre sí vamos a aprovechar de tu tiempo en algún momento dado. Para los que no saben, Paulinho iba a venir a Colorado para participar como instructor en el curso de este año. Algo, una, una donación increíble de, de, de tiempo y sabiduría que estuvimos esperando y aunque no vamos a poder aprovechar de, de, de, de su participación este año, pues eh, seguramente en un, en un otro año y, y esperemos verles a todos en algún momento dado eh, en sus, sus diferentes rinconcitos del mundo. Agradecemos muchísimo lo que están haciendo para, para mantener... Eh, a las áreas protegidas en, en sus países, este, pues preparado para lo que viene después y pues un fuerte abrazo desde, desde Colorado. Seguimos pensando mucho en ustedes. Erin, algunas palabras. Yo, ay, bueno, perdón. No, perdón, Gaby. Este, bueno, aprovechando ahorita que mencionaban como pues de algunas eh, pues ventajas de este Islam, eh, bueno, del tema de, de la distancia, pues les comento, ya de tengo como un año que soy responsable del servicio social, sí, de la gente que llega a hacer estadía profesional o voluntariado o algo en la reserva. Y justamente con el tema del COVID es que abrimos el hacer estancias profesionales a distancia y vamos a sacar una serie de libros de educación ambiental para niños más o menos de 8 a 10 años de tapir, jaguar y pecarí, entonces pues ya cuando estén los verán en línea, entonces este pues de alguna manera es también como seguir trabajando en el tema de las áreas y pues esperemos que sea material que llegue a todos y, y pues también pues agradecerles porque de pronto si uno como que encerrado no se te ocurre o, o de pronto olvidas ver estas estas oportunidades no a las 12 tengo otra videollamada con los de la regional justamente con los que trabajamos programas de subsidio entonces este pues también me llevo algunas ideas de aquí para planteárselas a, a mis compañeros y saludos a todos me da mucho gusto verlos y, y Erin, algunas palabras Sí, buenas noticias Gaby. gracias por compartir este, no solo, solo es un gusto verles, yo sé que estamos pasando un tiempo difícil, pero qué bueno verles de buena salud, que, que me parece que aunque yo sé que hay sube baja de, de no sé, de, de, de, de, de, de emoción y de, de estado mental, um, me alegro ver que estén, uh, se estén manteniéndose uh, este, positivos. Y solamente uh, quiero enviarles un gran abrazo desde Colorado. Audrey. Uh, un gusto a uh, escuchar de todos de ustedes. Y uh, sí, uh, abrazos de Colorado también y sigue adelante. Una, una cosa importante, jóvenes, es que Adri se enamoró tanto de, de Colorado y de Fort Collins que luego volvió a... Uh -huh hacer su maestría en liderazgo ambiental acaba de terminar en línea sus últimas clases la semana pasada entonces felicidades adri por por la maestría todavía le falta el proyecto final y a lo mejor ella va a estar en contacto con algunos de ustedes está ahora mismo sí. comenzando su investigación de tesis entonces uh, uh, ella ha seguido como parte de nuestro equipo yo, yo quería cerrar mencionando un par de otras cosas Primero vamos a tener una serie de webinarios uh, para todos los egresados de nuestros cursos en inglés y español en los próximos meses. El hecho de que hemos tenido que cancelar el curso de, de verano en el cual ustedes participaron y el seminario sobre turismo y áreas protegidas en septiembre y algunos de sus colegas han participado en ese también, no significa que nos vamos a tirar la toalla y dejar de hacer capacitación vamos a estar haciendo una serie de webinarios sobre diferentes temas y esperamos que uh, vamos a aprovechar zoom tenemos una licencia de zoom entonces uh, no tenemos límites para uh, cantidades de personas como antes entonces este esperamos ver a, a ustedes en algunos de esos y Adri, uh, y eren uh, estarán en contacto uh, informándoles cuando hacemos esas uh, oportunidades uno primero que no es de nuestro centro sino de la uicn mañana yo voy a participar en uno sobre, y mi participación en el webinario es sobre uh, qué van a ser las oportunidades y retos financieros para áreas protegidas y organizaciones públicas y privadas. En el futuro creo que Aaron ya les ha mandado un recordatorio sobre, uh, sobre ese webinario mañana que es a las uh, uh, 10 de la mañana, uh, si no me equivoco, hora de montaña. Y también uh, recordarles usar WhatsApp. Comunicarse con nosotros por cualquier pregunta que pueden tener. Vamos a seguir siendo activos. Esperamos uh, mantenerles como parte de la familia nuestra, uh, extendida y les deseamos lo, lo mejor uh, en el futuro. Y por favor, cuando comenzamos a hacer cursos el próximo año, vamos a de nuevo contar con ustedes a ser embajadores de Buena Fe y de ser, este, ayudarnos en el mercadeo de esos cursos y en reclutar Buenos candidatos para el próximo año. Ya para el curso de este año ya estábamos casi con el curso lleno. Ya tenemos 21 personas seleccionadas y becadas cuando tuvimos que decirles que lamentablemente el curso no se va a dar. Pero siempre se va a dar el próximo año si Dios quiere y esperamos que a todos ustedes lo mejor en su trabajo y su familia. Manos a la obra, fe y todo es posible. Cuídense mucho. Abrazos, sí, sí. chao. Abrazos. Abrazos a Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Sí. Que chao. Rico. Bye, saludos.